Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Seguimos con las herramientas de precisión, la segunda parte Yo pensé que iba a poder concluir con este vídeo la explicación de este tipo de herramientas Pero eh, lo que vamos a ver hoy, que es una de esas herramientas, eh, se me va a llevar bastante tiempo ¿vale? Nos vamos a centrar en lo que son las adherencias o lo que escucharéis en otros vídeos, eh, decir que se denominan snaps, que es el término en inglés. En algunos otros vídeos, tratando de traducir esto, eh, lo denominan como imanes. Porque tal vez el icono que tiene eh, eh, esta herramienta vinculado es como, como un imán, ¿no? un imán magnético. Pero aunque la filosofía que hay detrás eh, es el funcionamiento de un imán, a mí me gusta utilizar la herramienta de adherencia. ¿Vale? o sea la palabra adherencia las adherencias lo que nos van a permitir es crear y transformar objetos de una forma precisa podemos acceder a este tipo de herramientas desde diferentes puntos eh, como con 3D más eh, viene siendo habitual eh, en uno de ellos concretamente es en esta parte de aquí en estos cuatro iconos que tenemos aquí vale, donde el primero de ellos además es un menú desplegable donde tenemos otra serie de opciones adicionales las vamos a ver todas ahora ¿vale? Además de esto, también tenemos en el menú de herramientas, hay una opción que se denomina eh, Grid and Snaps, que tuve, de la que estuve hablando en el vídeo anterior y que está justo detrás de mi cabeza, ¿vale? Y en, esta, eh, en este menú lo que tenemos es estas opciones de aquí, que son las que hemos visto en, en la barra de herramientas, ¿de acuerdo? Adicionalmente a esto, también tenemos una serie de atajos de teclado que os voy a ir explicando ahora a medida que os vaya eh, introduciendo cada una de las opciones de adherencia que tenemos disponibles. ¿De acuerdo? Para poder parametrizar cómo se van a realizar las, eh, las adherencias, lo que tenemos es un cuadro de diálogo no modal denominado Grid and Snap Settings. Este cuadro lo estuvimos viendo en el vídeo anterior. Recordar que era un cuadradito que disponía de cuatro pestañas donde las dos últimas estaban eh, referenciadas a temas relacionados con las cuadrículas. ¿vale? Por eso lo estuvimos viendo en el vídeo anterior. Pero tiene dos pestañas adicionales más, son las dos primeras que están dedicadas a la adherencia y a la parametrización de cómo queremos que se realice la adherencia. ¿vale? También eh, tenemos otra opción dentro de las adherencias que es eh, poder eh, ignorar los parámetros de, de adherencia que tenemos en un momento dado cuando estamos realizando una, una acción de adherencia eh, para eh, favorecer otro tipo de acción de adherencia o ninguno, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver todo ahora, no, no, no os aturilléis, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver lo que en el manual de, de 3D Max se denominan comandos de adherencia que no son ni más ni menos que estas opciones que tenemos aquí. Me estoy dando cuenta que no os he puesto las teclas, Dando un segundito que las pongo enseguida. Bien, ya estoy de vuelta. Os estaba indicando que íbamos a ver los comandos de adherencia, pero antes de ver los comandos de adherencia, quiero ver eh, ese, esa ventana no modal que os estaba indicando antes. ¿vale? La forma de sacarla, eh, ya lo expliqué en el vídeo anterior, lo podemos hacer a través del menú de herramientas, en el mismo menú que os estaba enseñando hace un momento, o bien haciendo un clic derecho sobre cualquiera de estas opciones de adherencia. ¿vale? Hacemos un clic derecho aquí y nos aparece esta ventana no modal que se denomina Grid and Snap Settings. ¿vale? Las dos primeras pestañas están dedicadas a opciones y eh, parámetros de adherencia. Las otras dos eran de la cuadrícula, ¿recordáis? En La primera, lo que vamos a indicarle va a ser básicamente que, eh, a qué partes de la geometría queremos realizar las adherencias o qué queremos considerar para realizar nuestras adherencias. Podemos hacerlo a la cuadrícula por defecto, que es la opción que viene por defecto, vale, o bien al punto de pivote, a una perpendicular, a los vértices, a las aristas, eh, a un punto medio, vale, al centro de una cara lo que queramos de acuerdo si tenemos varias opciones seleccionadas y queremos quitarlas todas tenemos este botoncito de aquí que lo que va a hacer es quitarlas todas lo veréis si hago así por ejemplo y le doy a clear all las quita todas y ahora ya selecciono lo que quiero vale entonces voy a seleccionar vértices también para realizar las pruebas eh, Luego voy a entrar a ver más en detalle este, este menú, ¿de acuerdo? Simplemente quería que lo vierais porque es importante para poder explicaros eh, estos comandos de adherencia. Bien, cierro la ventana, hay que cerrarla aquí, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver los comandos de adherencia. Los comandos de adherencia son estos, estos iconos que tenemos aquí, ¿vale? Este desplegable tiene... Eh, opciones con un 2, un 2,5 y un 3, ¿vale? Y os voy a explicar ahora eh, qué, qué diferencia hay en cada uno de ellos. Vamos al primero, la opción 2, ¿vale? Está habilitado, lo veis que está en azul marcado. Bien, esta, esta opción de adherencia eh, lo que hace es eh, adherir el cursor única y exclusivamente a lo que es la cuadrícula que tenemos activa, ¿vale? Eh, también eh, incluye cualquier tipo de geometría que tengamos en el, en el plano, ¿vale? en esta misma cuadrícula. Y se ignora el eje Z, es decir, no, no tiene en consideración la altura, ¿vale? solo el desplazamiento de izquierda a derecha, arriba a abajo, abajo. ¿vale? Además, para que esto eh, funcione, tendremos que trabajar sobre este, eh, este viewport de aquí, esta vista de aquí. Bien, veis que va dando como saltitos, ¿no? Bien, estos saltitos es porque está, sal está adheriendo la, la, la figura al punto de la cuadrícula que está marcado ahí por ese cursor que está justo debajo de mi ratón, ¿vale? Además estáis viendo que aparece ahí una línea, ¿vale? Que está indicando el punto de origen donde estaba el objeto y, y el punto a donde lo está desplazando, ¿de acuerdo? Bien, y da esos saltitos. Si yo esto lo hago, por ejemplo, aquí, aquí no hay saltitos, ¿vale? Y si lo hago aquí, vaya, a ver, ahora, tampoco hay saltitos, ¿vale? Solo me los hace aquí, es decir, está aplicando la adherencia aquí, ¿de acuerdo? Bien. Eso ocurre con esta opción seleccionada. Si en lugar de seleccionar el 2, selecciono el 2.5, aquí... Solo se van a realizar las adherencias a los vértices y a las aristas de una proyección de un objeto en la cuadrícula activa. ¿Vale? Para entender esto mejor voy a crear, voy a quitar esta adherencia, voy a crear algún objeto más, por ejemplo por aquí ¿Vale? y otro más por aquí. Imaginad que me interesara eh, realizar una figura que tuviera precisamente estas dimensiones ¿vale? y que recorriera todo esto. ¿vale? La forma de hacerlo sería utilizando una adherencia, a vértices, y podría ir adheriéndome a los vértices de la figura e ir haciendo. Esa figura yo quiero que, que solo tenga dos dimensiones, ¿de acuerdo? Es decir, que no vaya deformándose en la profundidad en el a la hora de crearlo, sino que yo la quiero que se cree en un punto específico. Luego ya la puedo poner donde yo quiera, ¿no? Bien, eso lo puedo hacer, por ejemplo, con una línea. Yo puedo insertar una línea y si activo la adherencia, yo me puedo poner aquí. Veis que se va adheriendo, ¿no? Veis que busca el, el vértice y se adhiere Ahora vengo aquí. Ahora vengo aquí a este vértice. Ahora nos venimos a este vértice. Venimos a este y cerramos aquí, ¿vale? te digo que sí. Bien, me ha generado una pequeña curva porque es una de las propiedades que tiene esta línea, ¿vale? Bien, fijaros, eh, si quito la adherencia, me la ha generado en dos dimensiones. ¿vale? Y abarca la, la estructura de, de lo que tengo en la pantalla, ¿vale? Es una, si esto lo hiciera con la siguiente herramienta que os voy a explicar, de hecho vamos a hacer una prueba luego, vais a ver que en lugar de hacerla en dos dimensiones, pues se me va a venir a este vértice, se va a venir a este, o sea a este, a este, luego se va a ir a este de aquí abajo, se va a ir aquí y, y va a ir haciendo la figura en tres dimensiones. vale Bien, la siguiente herramienta, la siguiente herramienta es esta de aquí. ¿Vale? Y ese 3D lo que permite es ajustar directamente a cualquier geometría que tengamos en el espacio. Incluso también puede realizar las adherencias directamente a la propia cuadrícula. Nos va a permitir realizar las transformaciones en cualquier dirección. vale, Y va a ignorar el plano de construcción. de acuerdo. Bien, para que lo veamos, ya está el 3 ahí. Si yo eh, selecciono este objeto... Este, por ejemplo, y quiero moverlo. Recordar que teníamos la adherencia a la, a la cuadrícula. Se ha adherido ahí a la cuadrícula, ¿vale? Pero también teníamos la adherencia a los vértices. Y yo me puedo ir a un vértice, ¿veis? Que se, se adhiere a él, ¿no? O a estos de aquí. O a estos de aquí, ¿vale? Es decir, no tiene en consideración... Eh, o sea, tiene en consideración, mejor dicho, absolutamente todo. ¿De acuerdo? Bien, si intentara realizar esta misma figura... Como estaba haciendo antes, veréis lo que va a ocurrir. Lo que voy a hacer primero es quitar esta figura. ¿vale? Voy a quitar la adherencia. Voy a seleccionar esta figura. La vamos a quitar. Y vamos a intentar rehacer otra vez lo mismo que hice antes. Bueno, como he movido este, este cubo. Fijaros, vamos a reproducir lo mismo de antes. Voy a dar una línea. Voy a activar la adherencia. Por cierto, esta adherencia la podemos activar con la tecla S. Que lo he hecho hace un momentito. Eh, si no os habéis fijado, echar un poquito para atrás el vídeo y aquí en esta parte de aquí que tenéis el chivato de las teclas veréis cómo le doy, ¿vale? Bien, voy a volver a hacer lo mismo de antes, me vengo aquí, eh, no, lo hemos hecho desde abajo, bien, me vengo aquí, pulso aquí, me vengo aquí, fijaros, estoy haciendo las adherencias en, este, en esta vista exactamente igual que, le, que lo he hecho antes, ¿vale? Ahora no me va a hacer la curva yo creo, vale, bien, Aquí en este plano, la figura es exactamente igual, salvo la curva que había hecho antes, que era porque había arrastrado antes aquí arriba. Eh, pero es, es, es, habría sido exactamente igual, eh, según la vemos, que como la teníamos antes creada. Pero ¿qué ocurre? Fijaros aquí. Aquí estáis viendo los saltos que ha dado esta figura. ¿Vale? Voy a moverla para que la veamos. ¿Veis cómo la ha creado? La ha creado en tres dimensiones. La forma de creación ha sido diferente. Esa es la diferencia entre la opción anterior y esta. Bien, vamos a seguir porque tenemos más, eh, más comandos de alterencia. ¿vale? El siguiente es el alternador Angle Snap, que es este de aquí. Este alternador lo, que lo podemos activar y desactivar con la tecla A y eh, lo que va a determinar es un incremento en la rotación ¿vale? nosotros podemos parametrizar que si queremos realizar una rotación se haga en de 5 en 5 grados o de 20 en 20 grados o de 45 en 45 grados ¿vale? y al activar esta eh, opción nos va a realizar esa transformación de esta manera ¿vale? voy a volver a sacar el panel botón derecho y en esta ocasión fijaros se ha posicionado directamente en la pestaña de opcio, options, ¿vale? Opciones. Si lo hago desde esta opción de aquí, se pone en snaps, ¿vale? Y aquí en options lo hace si lo hago aquí. Bien. Aquí puedo parametrizar el ángulo que yo quiero para la transformación, ¿vale? Si yo le digo que lo haga para que lo veamos claro a 45 grados, ¿vale? Voy a activar esta opción. Vamos a poner una rotación y vamos a rotar este objeto, por ejemplo. ¿vale? Fijaros. ¿Veis? Que va dando saltos de 45 en 45 grados. ¿Vale? Y es porque tengo esa opción activa. Si la desactivo, ¿veis? Que la rotación es una rotación natural, como habíamos visto en los primeros vídeos, cuando estuve hablando de las transformaciones. ¿Vale? Luego nos queda esta opción de aquí. Esto es un eh, alternador de, de porcentaje de adherencia y este alternador afecta a la escala vale si nosotros realizamos una escala con esto activo podemos parametrizar que lo haga en incrementos de x factor de x porcentaje vale es decir imaginad yo quiero que cada vez que haga un un, un espaciado ¿Vale? Que se aumente el doble el objeto. ¿De acuerdo? Para ello, nuevamente, tengo que volver aquí. Y aquí en porcentaje está haciendo un 10%. ¿Vale? Si yo le digo que sea un 50%, me lo va a incrementar eh, media vez. ¿Vale? No, no, no una vez, sino... O sea, no, no el doble, sino a .5. A ¿Vale? Bien. Si yo ahora selecciono la opción de la Transformación de escalada y amplío. Como no está activo la adherencia en este momento, estáis viendo que la, la escala se realiza de forma natural. ¿vale? Ahora bien, si activo aquí y le doy, fijaros, ¿veis? Va dando saltos del 50% cada vez. ¿Vale? Botón derecho para anular. Bien. Estas son las opciones de adherencia para el desplazamiento, para la rotación y para la escalada. Pero tenemos más. Tenemos este alternador que se denomina eh, el spinner snap toggle, ¿vale? toggle es alternador. El alternador spinner snap. ¿Recordáis lo que son los spinners? Os lo expliqué en un vídeo. Mirad. Eh, aquí. Estas dos flechitas que tenemos aquí. Eso es un spinner. ¿Vale? Y recordáis que si pinchábamos aquí y lo subíamos o lo bajábamos modificábamos eh, un valor, ¿vale? cualquiera y todas estas flechitas en todo el, el entorno de 3ds max se pueden parametrizar sus incrementos con esta herramienta de aquí ¿vale? con el snap toggle. es decir, si yo no lo tengo activo se realiza de forma natural. Ahora, si yo quiero que esto, eh, cada vez que, que lo incremente, se incremente en... Eh, le tenemos que dar aquí al botón derecho. Aquí. Le decimos que se incremente en un... Eh, 15 unidades, por ejemplo. ¿vale? Veréis que ahora lo hace de forma natural. Vale, botón derecho para anular, pero si activo esto y le doy, fijaros, no me está haciendo ni caso. Pero si le voy dando a las flechitas arriba y abajo, sí me está haciendo caso, ¿vale? Está incrementando, eh, le he puesto eh, 15, ¿vale? Es un centímetro y medio lo que está, está incrementando. ¿vale? ¿Lo veis? Es decir, no es al arrastrar, es al hacer clic. ¿De acuerdo? Y si yo desactivo esto y le doy, veis que ya lo va haciendo en unidades, ¿vale? Bien, voy a volver a poner estas opciones, esto como estaba, ¿de acuerdo? En esa ahí podemos eh, especificar cómo queremos que realice ese salto, ¿de acuerdo? Ok, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que son la configuración y las opciones de adherencia. Para poder acceder a estas opciones eh, os lo, lo he explicado antes a través del menú de herramientas en Grid and Snaps y el Grid and Snaps Setting, ¿vale? También con el clic derecho aquí en estas opciones o bien eh, hay una opción que no os he explicado que os voy a explicar ahora que es activando una barra dentro de las barras de adherencia, ya hago control derecho aquí y activo eh, la barra de snaps vale esto lo que me va a permitir es establecer aquí lo mismo que estábamos viendo aquí vale fijaros que el grid points y el vertex que están aquí checados también lo están aquí vale si yo desmarco esta se ha desmarcado aquí también vale es lo mismo de acuerdo bien podemos activar esa barrita si la queréis tener ahí a mano o bien simplemente bueno que sepáis que está vale yo la quitaré eh, cuando acabe de, toda la explicación luego también hay una opción para sacar un menú de atenencias cuando yo estoy realizando si yo me pongo en, en cualquier eh, vista cualquier viewport y hago shift y botón derecho del ratón me despliega este este quad menu vale con opciones dedicadas a la adherencia, ¿vale? Donde tenemos este panel de aquí arriba, que es el Snap Override, que ahora os lo explicaré. Esta parte de aquí abajo es el Snap tools donde voy a poder también activar y desactivar sobre qué quiero realizar las adherencias, ¿vale? Y el Snap Options, que tenemos aquí, donde también podemos sacar nuestro Grid and Snap Settings, ¿vale? Y de hecho, lo vamos a sacar ya desde aquí. Bien, las opciones estaban en la segunda pestaña. Pero antes de ver las opciones, voy a volver un momento atrás porque me he quedado con una cosita pendiente de explicaros. Se trata de este desplegable que hay aquí. Este desplegable lo que nos va a permitir es seleccionar el tipo de objeto sobre el que queremos realizar o con el que queremos realizar las adherencias. ¿vale? Podemos hablar de, de subcategorías estándar, ¿vale? que son... Todo lo que son geometrías, ¿vale? Las eh, primitivas, las extendidas, ¿de acuerdo? Podríamos realizar sobre Body Snaps, que es un tipo de objeto también, o una, mejor dicho, una categoría de objetos, que es esta de aquí, ¿vale? O bien, sobre NURBS, que también tiene su subcategoría, si no recuerdo mal, está, pero está aquí en las formas, ¿Vale? O bien eh, Paint Cloud Object, ¿vale? Que las tenemos aquí. Point Cloud Object, que he dicho Paint, es Point, ¿vale? Bien, en base a eso va a modificar nuestro, nuestro selector de, de sobre qué eh, queremos realizar las adherencias, ¿de acuerdo? Ya eh, iremos trabajando con ello según vayamos eh, avanzando en el curso. De momento nos quedamos con el estándar porque vamos a trabajar muchísimo con este tipo de geometrías ¿vale? y es lo más habitual. Ahora ya sí vuelvo a las opciones y el panel de opciones eh, lo tenemos dividido en tres secciones. La primera es Marker, vale donde se van a mostrar opciones eh, para especificar el tamaño del cursor de adherencia así como si queremos que aparezca o no aparezca. ¿vale? Luego tenemos una sección que es general, ¿vale? O general, donde podemos especificar, eh, por un lado, eh, cómo de próximos queremos eh, eh, que comience a detectar o a activar la adherencia. Es decir, eh, según me voy acercando a, al foco de mi punto de adherencia, supongamos un vértice, ¿vale? Según me estoy acercando a él, ¿a qué distancia tengo ya que hacer el salto para posicionarme en el vértice, eso es lo que parametrizamos aquí en el snap radius, vale y esas medidas son en píxeles, vale se miden en píxeles, son medidas globales, vale aquí también tenemos, lo que hemos visto hace un momento, la opción para decir cómo queremos que se apliquen los ángulos, estos ángulos también pueden afectar, ya no simplemente a lo que es la rotación del objeto, sino también a ciertos parámetros eh, relacionados con las cámaras. ¿vale? Voy a volver a poner esto como estaba, creo que estaba un 10%. ¿vale? Y este porcentaje, que era el porcentaje para los incrementos de escalado, también lo voy a poner a un 10%, ¿vale? que era como estaba en defecto ponerlo como queráis como vosotros según vayáis trabajando dependiendo del tipo de trabajo que estéis realizando esto lo parametrizaréis de una manera u otra cuando lo tengáis que utilizar ¿de acuerdo? nos queda esta opción snap to frozen objects el snap to frozen objects eh, por defecto está desmarcado eh, está aquí porque una vez que nosotros activamos una adherencia los objetos que están congelados ya veremos qué es eso ¿Vale? No os preocupéis, pero este tipo de objetos no son, eh, no son eh, seleccionables para poder realizar adherencias. ¿vale? Ahora bien, si deseamos que lo sean, tenemos que venir aquí y marcar esta opción. Y al marcar esta opción, ya hacemos que los objetos que están congelados también sean objetos de adherencia. ¿vale? Luego nos queda una, una, un grupo, vale que es el grupo de translación. En, eh, una vez que activamos la adherencia, la adherencia tiene predominancia sobre las restricciones de los ejes mm, a la hora de realizar una traslación, un movimiento. Vale, eh, Aquello que os explicaba, eh, para poder realizar un movimiento en un determinado eje, en el momento que activamos las adherencias, se anula. ¿vale? Tiene, predomina la adherencia sobre eso. Ahora bien, si nosotros lo que queremos es que esas restricciones sobre los ejes se mantengan, tendríamos que hacer clic aquí, ¿vale? Y la última opción que tenemos aquí, que es el display rubber band, lo que va a hacer es mostrarnos o no esa línea que marca el punto de origen de adherencia con el punto final, ¿vale? Que os estaba enseñando antes cuando hicimos la primera, el primer movimiento. ¿Vale? Para que veáis esto de, la, de las restricciones que os estaba comentando, voy a poner aquí Axis Constraints. ¿vale? Recordáis esto, ¿no? que os lo enseñé en un vídeo. Ahora mismo hay una restricción activa al eje Y. ¿vale? Si yo activo la adherencia, fijaros, se quita vale y no me permite marcarlo. No, no me permite limitar esa, esa restricción. Ahora, si yo marco esta opción, veis que ya se activa. vale Que además, esto de aquí es este botón que sale en esta misma barra. Y que en la barra de snaps está también en el mismo sitio al final. vale Esto lo que nos va a permitir es activar las restricciones de los ejes. Para poder realizar un, un desplazamiento de un objeto contemplando la el, la restricción a los ejes al eje x por ejemplo esto puede ser útil si lo que queremos por ejemplo es alinear un objeto con, con un punto determinado de otro objeto por ejemplo este ¿vale? si yo no contemplo esto lo puedo hacer pero se me va a ir a ese punto Entonces yo me mueva y vaya allí veis que me posiciona allí el objeto ¿vale? lo ideal sería poder realizar un movimiento, por ejemplo, en el eje X y alinearlo con ese punto de ahí. Para eso activo las restricciones y me vengo al eje X y fijaros, si yo me posiciono aquí, fijaros qué ocurre. ¿Vale? ¿Qué es lo que me está alineando? Me está alineando el punto de pivote de mi objeto original con este vértice. Fijaros de dónde está saliendo la línea, está saliendo de aquí, que es donde tengo mi punto de pivote ubicado. ¿Vale? Entonces, el punto de pivote, que no os lo he dicho antes, es el origen de toda adherencia, ¿vale? De toda acción de adherencia. Y no, no es un inconveniente, porque recordar que ya estuvimos viendo en un vídeo cómo manipular ese punto de pivote. Hay otras opciones para poder hacerlo, ¿vale? Que las vamos a ver más adelante cuando hablemos de animaciones, aunque sí os las voy a adelantar recordar que están aquí en este panel de jerarquía, tenemos opciones para ajustar el punto de pivote, ¿vale? Y, y permitir que las transformaciones que vayamos a realizar solo afecten al punto de pivote. Y esto me va a permitir poner el punto de pivote allá donde más rabia me dé, ¿vale? Fijaros, ya lo he puesto en ese vértice. Ahora desactivo esto y si intento hacer el mismo ejercicio de antes... Con las restricciones del eje X lo puedo alinear a ese punto. Y ahora mis objetos ya están alineados. Si desactivo esto y giro un poquito, veis que se han alineado ¿Vale? en la misma línea de la cuadrícula. estamos viendo aquí. ¿Vale? Me queda por explicar lo que es Snap Override ¿vale? o lo que se denomina en español ignorar la adherencia. Esto consiste en lo siguiente. Yo, imaginad, eh, tengo activa la adherencia vale y eh, la traslación. Se me está adheriendo a los vértices de ese objeto. Si yo hago mayúsculas, botón derecho y le digo a una arista, fijaros, ahora se me está adheriendo a la arista. ¿Veis? Y este movimiento solo lo va a hacer para esta vez. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De esta manera podemos omitir los parámetros de adherencia que tenemos configurados temporalmente mientras realizamos una operación de, de adherencia para ir a otro punto de, nuestra, de, de la geometría que tenemos en pantalla para realizar esa adherencia. ¿Vale? Ya con esto hemos visto todas las opciones que, que he conseguido eh, configurar. Eh, conjuntar sobre lo que tiene que ver con las atenencias. Hay alguna cosita más, no os voy a decir que no, pero lo más importante lo hemos visto ya en este vídeo. Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.